He estado viendo tus videos en YouTube. Esta es la primera vez que te veo en vivo. Así que tengo unas preguntas básicas que ayudarán a todos aquí. Todo el mundo habla de, ya sabes, conocernos a nosotros mismos. Y el primer paso es ir hacia adentro. Y luego el camino para ir hacia adentro es la meditación. Yo no intento? sé, por favor, no. nunca he dicho tales cosas. No sé cuál de todos dijo esas cosas. Bien, entonces, ¿cómo vamos hacia adentro? Esa es la pregunta. ¿Adentro de qué? ¿Ya estás dentro de la sala? ¿Adentro de qué? Adentro de nosotros mismos. Oh. Bien, si esa es la verdad del primer paso de conocer las respuestas a todas las preguntas, si ir hacia adentro es la respuesta, entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, debes entender lo que es adentro, ¿de acuerdo? Y lo que es afuera. Si no entiendes lo que es adentro y afuera, entonces irás a todos los lugares equivocados. Ahora, ¿qué es adentro? Tu cuerpo, acumulado durante un periodo de tiempo, ¿sí o no? ¿Hola? Ma. Lo que acumulas puede ser tuyo, no puede ser tú. ¿Eso está claro? Sea lo que sea. Lo que acumulas puede ser tuyo, no puede ser tú. Así que este cuerpo es una acumulación lo que tú llamas mi mente, todo el contenido de la mente, es acumulado, dependiendo de a lo que estés expuesto en tu vida. Así que tu cuerpo es un montón de comida, pequeño o grande. Tu mente es un montón de impresiones, de nuevo pequeño o grande. Entre estos dos montones, ¿dónde diablos estás tú? Así que, adentro, afuera, deja estas palabras porque... Cuando se trata del lenguaje, solo hay un pequeño margen, así que dentro de eso, tal vez diferentes personas están tratando de usarlo de diferentes maneras. No sabemos en qué contexto lo usaron. Pusiste a todos en un solo montón y dijiste, todos ustedes dijeron esto, no sé quiénes son todas estas personas. Diferentes personas empleaban diferentes métodos. A su alrededor, mirando a las personas que los rodeaban, lo que era más apropiado para ellos, muy probablemente habrían trabajado de acuerdo a eso. Si son genuinos, habrían trabajado con la gente que los rodeaban, no con conceptos de algún lugar. Que, observando a una persona en particular, harás algo que funcione para esa persona. Lo que haces con esta persona puede que no funcione para otra persona. Tendrás que hacer otra cosa con esa persona. Pero estás hablando de un genérico interno-externo. Así que primero determina lo que es interior-exterior. Todo es exterior ahora mismo. El mundo está afuera. El cuerpo también es material externo. Todo el material en la mente también es externo, entonces ¿qué es ese interior del que estás hablando? Entonces inmediatamente irás Adma para Madma, Alma, Este. Ahora estás entrando en un sistema de creencias. Tú no sabes. ¿Sabes que tienes un cuerpo? ¿Sí? ¿Hola? Por favor revisa a tus vecinos. ¿Sabes que tienes un cuerpo? ¿Crees que tienes una mente? Pero hasta cierto punto, ¿sabes? Pero el resto es creencia. ¿Sí o no? No estoy cuestionando si es cierto o falso, no vayamos allí en absoluto. Pero es una creencia, todavía no está en tu experiencia. Si hablas de algo que aún no está en tu experiencia, para decirlo francamente, solo eres un gran mentiroso. Eso es lo que significa. Pero debido a que las mentiras son sagradas, las mentiras están escritas en las escrituras, las mentiras son repetidas por todo tipo de personas que se visten de diferentes maneras, las cuales se supone que son santas aunque son ridículas. Por esto, se supone que no debes cuestionar estas palabras. Donde quiera que vayas, lo primero que la gente dice, sadguru ¿qué hay del alma?» Yo les pregunto, ¿qué alma, la derecha o izquierda? Así que, no hablemos de algo que no está en tu experiencia. Ahora mismo, tu cuerpo está en tu experiencia hasta cierto punto. Tu mente está en tu experiencia hasta cierto punto. Lo demás no lo sabes. Pero, podemos inferir. Si tengo que acumular este cuerpo, si tengo que acumular esta mente, algo más fundamental debe estar ahí. ¿Sí? Algo más fundamental debe estar ahí. No sabemos qué demonios es. Por ahora, lo llamaremos tú. ¿Cómo vas a entrar tú en ti mismo? Pregunto. Puedes entrar en este salón, puedes salir de este salón. ¿Cómo vas a entrar en ti mismo? Estoy preguntando. Estoy diciendo, dejemos esto. Este no es el camino. Hazlo de esta manera. Lo que no eres tú, Todas esas cosas, déjalas a un lado. Antes de hoy, antes de irte a la cama, todo lo que no eres tú, déjalo a un lado. Puede ser valioso para ti. Piensa en eso, tu casa, ¿eres tú? Oh, mi casa. Está bien, tienes mucha pasión por ella, pero está bien, déjala a un lado. ¿Tu esposo, eres tú? No, eso es fácil, él no es yo. Mis hijos, ¿ellos son yo? o oh, un poco de dificultad, pero no. Ellos no son yo. Están empezando a decírtelo. Si tienen 12 años, ya te lo han dicho. Entonces, ¿la ropa que usas eres tú? No. ¿El cuerpo que usas eres tú? No. ¿Todos estos pensamientos y emociones eres tú? No. Todo lo que no eres tú, manténlo en un montón. No físicamente. Solo hazlo mentalmente. Deja todo a un lado. Déjame ver. Todos los días practica esto. Un día cuando exitosamente consigas dejar a un lado todo lo que no eres, lo que eres, estará ahí. Tenemos demasiadas ideas sobre cosas que no hemos visto. Esto es un gran problema. Shankaran Pillai fue a Britania. ¿Puedo? Shankaran Pillai fue a Industrias Britannia a encontrar trabajo, a encontrar trabajo. Así que estaban buscando un gerente de ventas muy inteligente y perspicaz. Así que le hicieron una pregunta, ¿qué está más lejos, Mumbai o la luna? Shankaran Pillai pensó y dijo, Mumbai. Dijeron, ¿qué? ¿Mumbai está más lejos que la luna? Él dijo, sí. ¿Cómo? Bueno, puedo ver la luna, no puedo ver Mumbai. Así que lo que estoy diciendo es, si te basas en tu percepción actual, llegarás a todas las conclusiones equivocadas. Así que no te apresures en sacar conclusiones. Prestemos un poco más de atención. Eres una vida que vale la pena, que merece algo de atención, ¿no es así? No busque la atención de otras personas. Tu propia atención no merece esta vida. ¿Atención? Presta atención a esto. Suficiente atención. Todo estará claro. Todo sobre ti me lo preguntas a mí. Si te digo lo que tienes, tendrás algunas palabras más. Teniendo algunas palabras más, eso no te acercará a la verdad. Una palabra más o diez palabras más no te acercan más a la realidad. Solo tendrás más cosas que decir a otra persona. Este tipo de rumores se está extendiendo por el mundo. Todo el mundo sabe dónde está Dios, quién es su esposa, cuántos hijos tiene, cuándo es su cumpleaños, su dirección. En cada valle la gente está cantando su dirección, dónde está y cómo conseguirlo. Pero no saben una maldita cosa de sí mismos. Este tipo de... Mmm, ¿Cómo decirlo? Una ignorancia muy bien informada es peligrosa. ¿Sabes? Si no sabes, no es un problema. Si veo, yo no sé, la posibilidad de saber, siempre está ahí. ¿No es así? Si no lo sé, y creo que lo sé, entonces he destruido todas las posibilidades. Así que hemos llegado a muchas cosas. Sabemos, en cada cultura, ellos saben cuál es la naturaleza de Dios, dónde reside, cómo es el ambiente y los trabajos, ¿sabes? Todo el mundo conoce la geografía del cielo. ¿No es así? ¿No? pero no sabes una maldita cosa de ti mismo. Es hora, es hora de que pongamos atención porque todo lo que sabes, lo sabes solo de la forma en que se proyecta en el firmamento de tu mente. No sabes nada de otra manera, ¿sí o no? Así que lo que necesitas arreglar es, estás viendo todo en un espejo de tu mente, y el espejo está torcido. Primero arréglalo. Lo primero es, Hacerlo estable, plano, un espejo liso y apropiado, para que veas todo tal y como es. ¿El espejo plano te muestra todo tal y como es? Todo al revés, ¿sabes? Entonces tendrás que voltearlo. Eso requerirá mucha más habilidad. La mayoría de la gente no puede voltear una dosa. Ahora, para voltear todo el universo, toda la vida que se refleja en tu mente, voltearla sin romperla en pedazos requerirá mucho más, pero lo primero es... Nivelar el espejo para que te muestre todo de la manera que es, no de otra manera. Ahora mismo, todo se ve dependiendo de cómo te identificas con algo. Cada identidad ha distorsionado el espejo de tu mente y te muestra las cosas de una manera completamente diferente a cómo son. Lo primero es dejar de hablar cosas que no sabes. Ni Alma, ni Atman, ni Paramatman, ni Dios, ni lo divino, ni el cielo. Habla de algo que conoces y entonces el anhelo de dar el siguiente paso se hará más fuerte. De lo contrario, si conoces la geografía del cielo, ¿cuál es la necesidad de prestar atención a algo?